¿Qué tal? Un gusto saludarnos, Lacho, mi compadre, Lacho, también contigo. ¿Cómo estás? Ahora sí, un, un lapso de tiempo más cortito, nos estamos viendo. Sí, de ¿verdad? Sí sí sí, sí, sí, sí. Es que, pues, el Mundial ya acabó y, y hay que platicar de ello porque lo, dejé, lo dejamos pasar y se empiezan a enfriar las cosas y ya no es lo mismo. Ya no sé. Igual la sopa calientita que ya toda fría, Ya fría sé, ¿no? ya sé. No, y deja tú. Más adelante, con los planes que hay, no nos vamos a querer de aquí nunca, güey. ¿Qué sabes que yo no sé? No, no, todavía no puedo decir nada. No puedo decir nada, pero. A ver, a ver, moja. Yo nomás le voy a decir una cosa. Vino la jefa y dijo: ¿Eso qué? Sí, se los voy a dar. Dije yo: ¡Ay, juez! O sea, tú lo pediste. No, no. No, no, lo pedí para todos. Lo pedí para todos. A ver, ya los voy a ver a todos. Es de, que mira... Yo, yo quiero estar en el programa. Yo quiero estar en el programa. De que sean las pelotas del H sobre la mesa, las que sean de otra persona, pues yo prefiero las de otra persona. Sí, sí. Persona, Sí, ¿no? sí, sí. sí. De, Completamente. Digo, uf, sí. sí. Sí. Pero ya, ya les iremos... Pues ojalá, una tu cartita a Santa Claus y a ver si Santa Claus te concede... Pues mira, yo le he escrito muchas cartitas a Santa Claus y como que hace mucho que no me dejan... Entonces... Puro carbón. Sí, sí, sí. Como ya sí. has armado las pedas así de carne asada. Sí. Dije, bueno, de perdido, ¿eh? sí. Para la carnita, pero vienen muchas cosas bien interesantes este y, y que hay que agradecer de antemano a la gente que nos está siguiendo y que está apoyando el programa, vienen muchas cosas más para las pelotas en la mesa. Que comenten, que nos den sus, sus puntos de vista, que compartan su forma de pensar, que sí. a lo mejor no siempre va a ser igual que la tuya o que la mía, la he hecho. Exacto. Aquí normalmente te, hemos pensado igual, pero no significa que siempre te voy a dar la razón. O tú a mí, va a haber momentos en el que, en el que chelacho, está bien, ¿cómo se le ocurre pensar esto? Que tú y, digas, ay, Rafa, la estás cagando. Y, y que la raza sepa que tiene la libertad de poner sus comentarios ahí sí. y nosotros los vamos a estar atendiendo todos los comentarios que nos y que compartan el programa para que llegue más gente Exactamente, y poderles exacto. entregar mejores cosas, promociones y demás que podamos tener. Exactamente. Pero bueno, Copa del Mundo. Se acabó. Finito es. Ya no más. Final feliz. ¿Te gustó? Pues el partido me gustó a partir del minuto 75 en adelante, güey. Es que yo sigo pensando, no, no quiero pensar mal, Rafa, pero hay muchas cosas extrañas que pasaron previo a la gran final. Digo, bueno, toda la copa, todo lo que se pero muy extraño para mí. Antes de que sigas, sí. ¿para ti está, estuvo arreglado? No puedo decir que al 100% yo sienta que está arreglado, pero está muy extraño todo. Mira... Eh, lo platicaba eh, con la producción hace rato. Les decía yo, yo veo a Francia desde el inicio de la Copa del Mundo como el equipo más fuerte contendiente a levantar uh -huh. el título, sin duda. ¿Que puede cambiar durante toda la Copa? Sí. Pero Francia era el más, el más fuerte, el que tenía una capacidad en cuanto a jugadores más grande. O sea, tenía muchas más opciones que otras plantillas de, de los diferentes países. Y creo que la gran mayoría, si lo ponías hasta en las apuestas, Francia era el candidato número uno. Uh -huh. ¿Por qué? Por todo lo que ha pasado, no con Francia, sino todo lo que ha pasado con los jugadores franceses que están en competencia constante todo momento durante el año. Sí. Y los ves y dices, claro que este equipo vuela. ¿no? Y, y también viendo a los que ya sabemos qué va a pasar. ¿no? Por ejemplo, veíamos a Croacia. Siempre será bastante grato ver jugar a Luka Modric. Uh -huh. Pero es Luka Modric y los demás que ¿no? Entonces, vas va definiendo. Pero se me hizo muy extraño pita el árbitro central del partido de la gran final. Extraño que sea un polaco, no entendí por qué un polaco en qué pésimo, momento. un pésimo arbitraje. ¿eh? Muy malo, pero muy en muy qué malo. Rafa, pero en qué momento porque un polaco. Te una cosa, y mira que me cae bien gordo, pero hubiera estado mejor eh, César Arturo Ramos, güey. ¿Tú crees? Con todos los que que Pero es? aquí es malísimo César Arturo. Pero pues el de Polonia era peor. No, sí se la bañó. Era peor, güey. Se la bañó. El de Polonia. Entonces, por ejemplo, hubo jugadas que tenías que haber dado la oportunidad de ver al bar y, y, el, y el árbitro no lo permitió. No, y cortó mucho el juego, cortó contragolpes por marcar sí. la falta y demás. Sí. ¿no? Entonces, muy malo el arbitraje. Pero la realidad es que veo el inicio del, del partido y veo un, un Argentina revolucionado: revolucionado, duro para arriba, pa, pa, pa. le llega la oportunidad del primer gol, uh -huh. sigue revolucionado, es un golpe fuerte para Francia. Pero de ahí en adelante dije yo, ¿qué está pasando? Porque de repente veo a Didier Deschamps, yo creo que debe ser de los técnicos más inteligentes que yo he visto dirigir a un equipo y más en un mundial, uh -huh. y el tipo dice, sale Giroud, sale Griezmann y sale Dembélé. De madrazo, güey. ¿Pero ¿no funcionaron? güey? Sí, pero de inicio. ¿Cómo? Te funcionó después porque fue de menos a más. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo que no, no funcionó al 100 de inicio? O sea, así de ¡pum! sino lo, fue calentando el equipo. Pero se me hace muy raro que quites a tres jugadores que cual, tú, yo cualquier otro tengo y esos tres tienen que estar sí o sí. O sea, eso me lo estás diciendo tú como que eso fue parte de lo raro. De lo compartir? raro. que, de lo, Parte de lo raro. ¿Por qué? Porque sí veo revolucionado a Argentina. Creo que Argentina aprovechó el envión que tomaron y... y los vi un poco mejor, pero Francia se veía como perdido, como fuera de, de base, como no sabiendo qué hacer, se equivocaba mucho y después yo creo que eso lo aprovechó el equipo argentino. Yo creo, y he leído, y te voy a decir sinceramente, a mí me, me, me, me, me da mucho, me, no, no, no, no me es grato escuchar decir a alguien, es que ya estaba arreglado, ya todos sabían no, que Argentina no. iba a ser campeón y que le dieron el Mundial a Messi y que todos sabían... Ay, güey, entonces no veas el Mundial, cabrón. Porque estaba en un, en un chat de WhatsApp con amigos. Nada, güey, ya está arreglado para Messi. Le digo, no lo veas, güey. ¿Para qué lo ves si ya sabes que va a ganar la Argentina, que va a ser campeón Messi? A mí me, me molesta que, que siempre quieran sacar esas conspiraciones que giran en torno a, a un, una, un torneo, a una competencia. Porque está bien, existe, sí existen las, las, las cuestiones... De arreglos, como arreglaron para que Pero el este mundial, mundial fuera en Qatar. Fue vendido, wey. Exactamente. Claro. Pero ahí la decisión la toma una persona. O sea, a ver, Joseph Blatter, ¿qué onda? Ten, ahí te va, tú di que, que vamos a hacer no, la Copa. Y él reparte a los de atrás para que se queden sí, calladitos. No, y, y, Pero, ¿cómo vas a comprar, por ejemplo. De que, no, Francia se dejó y que esto... ¿Cómo vas a comprar a Mbappé? ¿Tú crees que Mbappé con 23 años y ganando las millonadas que gana... No, no. Va a decir, sí, dame dinero y me voy a dejar perder. Yo, no, güey. Pero yo, yo lo que pienso es... Dejarte perder sería como muy vacío y muy barato. Es que ve, si lo ve, piensa ve, mucha ve, gente, ve algo así hecho. Sí, pero yo lo digo con todo respeto. es esa afición. Ay, ¿Sí? increíble! Esa afición. Pero cuando Hay que tú, educar esa afición, pero cuando sí, Hay claro. que educarla ah, porque claro. están pensando... Como me acuerdo cuando Rayados llegó a la final del 2016... No, va a ser campeón Rayados porque su estadio se llama igual que La Liga. A ver, ah. y luego, pum, pierde Rayados contra Pachuca, güey, siempre no fue campeón. No, pues es que como se dieron cuenta que estaba bien arreglado, pues ya mejor uh -huh. le regresaron uh -huh. el dinero. Es que Tenga tu madre, Es que sabes o sea, no, que sabes hay, no, hay no, mucho especialista uh -huh. de cheve en mano y de barra, ¿no? De, de, como decía Mario Castillejo, sí, ¿no? aficionados de cerveza. Aficionados de cerveza y, y aficionados enf enfermos por, por que la gente reconozca que tiene razón. Uh -huh. Yo lo único que, que sí noté es, vi a un Francia muy cabizbajo. Yo también me sorprendió. Raro, pues te digo, eso es lo que a mí se me hizo raro, porque finalmente hay una de las características que a mí me encanta del equipo francés y de los franceses en cualquier otra liga. Son tipos que tienen grandes recorridos, que no se cansan, uh -huh. que disputan todas las pelotas, güey. Todas las pelotas, no las dejan ir. Y eso a mí me sacó mucho de base, mucho de base, porque... Vi a un equipo francés como sacado de, de onda. Sí, no sabían sí. que estaban jugando. Güey. Exacto. Más, lo revolucionado que estaba Argentina, claro que pegó en lo físico. Donde para mí hay una disrupción muy importante es donde ya Argentina no tuvo físico. Se le, es que lo se entregaron, acabó, todo. Lo entregaron sí. todo en los 90 minutos y los últimos o en los 70 minutos después se viene Francia encima y cállate. Y por ejemplo dices ahorita que te causó cierto ruido eh, los cambios de Deschamps a mí no, porque por ejemplo yo veía a Francia muy pasguato, muy eh, jugando eh, sin, o sea, sin ambición, sin ganas, parecía un partido de eliminatoria, wey. o sea, no sé. Yo veía y decía, ¿qué, qué pedo? ¿Esta, ¿Qué está pasando con Francia? Y, y buscaban a Giroud y Giroud nunca bajó una bola, wey. Nunca bajó una. Griezmann lo tenían, le llegaban dos de volada. La Pero la agarraba, pum, le caían dos y para afuera, güey. No, no y a, desarmaban. A, Argentina estaba revolucionado. Aparte porque Argentina traía un tema de ensuciar el partido. Claro. Y, y, y lo hacen muy bien. Y es parte del juego, ¿eh? porque mucha gente cree que ensuciar el partido... Ah, eso está mal. No, no, no. Ensuciar el partido es decir... Son va, estilos. Vamos wey. a romperles las líneas uh -huh. que ellos están tratando de trazar. Punto. Pero pero vamos con lo de Francia. Eh, se veía un Francia sacado de onda, ¿no? Como decimos. Sí, muy sí, sacado de fuera onda. Fuera de Chile. Raro. Ajá. Y luego, repentinamente... Pierde el físico, no repentinamente, digo, durante el partido, antes de que se acabara la primera mitad, Argentina estaba muerto, seco. Físicamente estaba seco. Porque estaba así, Lacho. Estaba, ¿Sí? estaba revolucionado. Wey. Pero, creo, hasta Messi pero creo, que, y creo que ahí Scaloni se equivoca. O sea, debió de haber, antes antes de llegar a ese punto previo al, al, al medio tiempo, él tenía que haber dosificado un poco al equipo ya vas ganando. de manera inteligente. Exacto, Rafa. ¿Por qué? Porque, oye, que se cansen ellos, güey. Y luego, en el partido, como repito y reitero, de manera fina para el fútbol, y, y, y entonces sí, vas a desesperar al rival. Y eso te pega aquí, no solamente las patas, aquí. Y eso te empieza a desgastar. Pero, por ejemplo, también, yo pregunto, Camavinga. Pues entró con pero, todo. güey. Pero muy tarde. Pero el juego pasado había entrado y había entrado muy mal. güey. Pero sabes que es un chavo que, de, lo, de todos los franceses que vimos, yo creo que es el más diferente. Sí. Y comprobado en su, en su club. No, de, también con el Madrid entra y, y revoluciona, cambia todo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay, no hay tema confabulatorio, no hay nada de eso. Esto es fútbol. Y el fútbol tiene todo ese tipo de líneas. O, o ¿cómo me dices tú que la última tajada del Dibu, que, que sale así a tapar, ah, no, es, que, es que estaba comprada, güey? No, no, no. O sea, no hay forma, Es espectacular. Wey. Ahora, el chavo, que, que la verdad no, no tengo. No lo tengo bien visto, porque no me gustan sus formas fuera de la cancha. Emiliano Martínez. Sí, sí, no, sí, me, sí. No, no me gusta su... su me cae malísimo. Sí, me muy su mal, forma de ser mal. está mal y no representa al fútbol. Pero lo que sí me queda muy claro es que es un monstruo. El tipo... O Argentina, por ejemplo, imagínate que se le hubiera acabado el gas al 100, que estuvo a punto. Uh -huh. Argentina sabía que podía llevar el partido a los penales, sin ningún problema ¿Sí? y sin temor. Entonces dices tú... Tengo al Divo, atajando. Y luego, pues tengo a Messi, tengo a Paul que también dispara bien penales. O sea, tienes a cuatro o cinco jugadores que lo hacen bien. Sí, no, no, no es como que para o que sea, se preocupe. O sea, llévalo ahí, güey. Pues sí, ahí lo quieres, pues ahí lo, ahí lo ponemos, Exacto. ¿verdad? Ahí lo ponemos. Sí. Y, y pues a fin de cuentas, gana Argentina un Mundial que se esperaba que, que era el último de Messi y que no ha salido a declararlo, pero muy probablemente pero va a ser. lo va a hacer. Lo va a ¿no? Ya tiene 35 años, 30 y, dale, no, 36. Años. Dale cuatro más, güey. No, no creo que llegue. No, no llega. ¿Y además? ¿Cuántos tenía Luca Modri? 38, creo. Sí. Sí, pero, pero de una condición diferente. Creo que es, estos tipos croatas que son de los Balcanes, ¿no? Y todo ese Ajá, rollo, sí. son, son guerrerazos, güey. Esos, güeyes son guerrerazos de naturaleza. Oye, a Croacia nunca le damos el valor que realmente sí. tiene Nacho. O sea, es, una, es un país joven. Y no me refiero a edades, sino como tal, ¿no? O sea, se, se independiza. Es, es lo que te iba a decir, que eso es lo más duro para ellos. Y después... Logran hacer un, una selección impresionante en el 98 y luego finalistas el Mundial pasado, tercer lugar en este Mundial. Oye, me parece que no está descabellado poner a Croacia, aunque no ha sido campeón del mundo, dentro de las potencias. Sin duda, porque hay que recordar, ellos, ellos como bien lo decías, ellos se van desparramando cuando se acaba la antigua Yugoslavia, uh -huh. que tenía grandes jugadores, wey. monstruos. No nos tocó a nosotros disfrutarlos al 100, Sí. Pero si sí hay, sí hay videos de, de jugadores monstruosos. Y aparte es una zona que se divide no solamente en Croacia, es Montenegro, Serbia, Serbia todos esos sectores, güey. Uh -huh. Entonces, imagínate si, si, si tú volvieras a juntar a la antigua Yugoslavia. No, pues armas un equipazo. Puta, <risa> yo, yo tengo un sueño, que pudiera pasar eso, porque hay mucho buen fútbol en, en, este, en este grupo de países, uh -huh. y la otra, espero que tenga la fortuna o que su selección tenga la posibilidad, yo quiero ver a Haaland en una Copa del Mundo. Sí, pero está, está... Digo, ahora con todo lo que están moviendo en la FIFA, por ahí pudiera ser, pero sería muy triste que pasara... Falta mucho tiempo, el muchacho está muy joven, pero que, que pasara por los, por los pasillos del fútbol, sin Haaland, tocar una Copa del Mundo. Copa del como le pasó a Zlatan Ibrahimovic, ¿Sí? como le ha pasado a otro. Ahora. Gareth Bale, que apenas tuvo la oportunidad de, de jugar un mundial, ya prácticamente también en la recta final de su carrera. Ya o sea, jugó y va. Y se despidió ¿Sí? al mismo tiempo. Sí, porque sí, no le... duró nada, ¿verdad? Pero no tenemos tiempo para un, para un evento muy grande. Entonces... Lewandowski, que apenas también le toca esto. O sea, ¿sí? muchas grandes figuras que son eh, a nivel mundial de lo mejor pero que en su selección pues es bien difícil. Por ejemplo, por eso era la crítica a Messi. O sea, tienes que ser campeón del mundo porque alrededor de ti hay una constelación de, de estrellas, de jugadores que te pueden claro. ayudar. ¿Por qué no se lo pides a Cristiano Ronaldo? Porque es Cristiano Ronaldo y dos o tres jugadores más y el resto es la selección mexicana. No, por... wey, sí, es cierto, cierto. Pero bueno, ojalá. Digo, es, es como, yo sí lo veo, y te lo digo así como va, es como un sueño creo que el muchacho es un monstruo imagínate ver en, que en el campo de juego estén disputando Mbappé, jalan, todos yo creo nuevos... que le, lo, le va a alcanzar ahora que se incrementa a 42 sí seguramente sí no sé si nos va a alcanzar no, 48, a pues, eh, 48 a 48 y eso ya nos tocaría a nosotros también no sí pues ya es el siguiente mundial que es en, en menos de cuatro años güey porque en se junio sería maravilloso imagínate. pero bueno eh, eh, retomando creo que, que no hay no hay temas confabulatorios ni mucho menos eso creo que es cotorreo para la carnita asada y, y la chevecita uh -huh. pero creo que vimos alto nivel de fútbol la, la, en cuanto a lo de la final sí me gusta lo que pasó. Finalmente hubo un, un, un descargo de físico muy cañón. Del 75 en el es la mejor final la de, sí, de, de, del Mundial. Pero, pero antes, güey, yo me estaba quedando dormido. Porque porque creo que ahí fue donde Argentina empezó a, a ensuciar y luego retoma un poquito eh, Francia uh -huh. y, y quiso empujar y quiso... Ya no le alcanzó. Mbappé, un monstruo. El muchacho, monstruo. Se, el muchacho, el muchacho se para y dices, ¿quiere hacer este güey? Y para cuando terminas de decir, güey... Ya resolvió no, el tema. En, en, un, en un rinconcito de tres por tres, con tres jugadores encima, sale adelante, güey. Ayer me Impresionante, güey. Pero, pero fíjate la inteligencia. Yo vi dos jugadores que pudieron hacer eso en el partido de, de ayer. Uno fue el Fideo, cuando provoca el penal. Ajá. Lo hace perfecto, porque el muchacho, ves la repetición y el muchacho hasta voltea. O sea, como... Esperando que venga el Él alguien. frena, frena Ajá. un poquito y voltea. O sea, ¿a qué va a llegar este animal? Me tiene que pegar, uh -huh. ¿no? Por, no lo digo por las confabulaciones, lo digo porque así lo sentí. O no, sea, por la inteligencia. El tipo fue jugar, inteligente y claro, frena, frena. Los penales se buscan. Claro. Se buscan, frena, claro. Y, pum, y bien marcado. Uh -huh. Entonces, este, ese fue, fue uno que, que, que yo vi ahí. Y la otra es esa que dices tú, en el área. El muchacho fue muy inteligente, Mbappé, porque todavía no estaba dentro del área. Uh -huh. Y él se mete al área. O sea, ya no lo puedes tocar. Y ahí dices cualquier toquecito, como está marcando el árbitro. La Bye. tiene que marcar, ¿no? Sí. Lacho, a lo largo del mundial hubo muchas imágenes, la verdad, una felicitación a toda la, la gente La croata que estuvo. en la tribuna. Uf. Dios guarde, güey. <risa> que no la cuide mucho. ¿Algo así es lo que le estás pidiendo a Santa para sí, el Sí, hay que decirle a nuestra jefa, algo así como, imagínate, güey. No, no él, te va a poner atención, güey. Y luego, imagínate, <risa> imagínate, y aparte tiene cara de que no se enoja y que sí te va que a dejar... Es comprensible, Que te le vas a decir, oye... Compartida. Y te va a decir, amor... Voy a tomar con mis amigos y te voy a decir sí. ¿Traes, porque, ¿traes por... dinero para la chévere? Te... Sí. Ah, sí. No, y va a decir sí. Y va a decir sí porque nomás sabe decir sí. Entonces está bien, ¿no? No creo, güey. Sí. No, no es mujer. No, entonces no. Hay que checar, hay que checar. Estás a que no creo que exista. Güey. Dicen, que, dicen ¿Eh? que dependiendo de la cartera, güey, entonces está muy bien. ¿Quién sabe qué apuros habrán pasado la producción? Güey? Sí, güey. Como que ya le haber tocado algo así de que chinga. Nosotros, hombres. No, doble puros tickets adentro de la cartera. <risa> Oye, bueno, y dentro de las imágenes que se dieron en los partidos, por ejemplo, están las de Croacia, que vamos a, a ver a continuación, Ajá. porque hay muchas imágenes muy padres, Lacho. Gana Croacia el tercer lugar, que era lo que platicábamos en el programa pasado. Como es el deporte, que, que el tercer lugar sale, termina feliz el torneo, sí. y el segundo lugar, como lo vimos en Francia, pues salen llorando. Ya después lo asimilas, dicen, güey, segundo lugar no es nada malo. Pero mira, ahí está Luca Modric, de las imágenes monstruo. más importantes, un monstruo festejando la medalla de bronce. La verdad que a mí me da mucho gusto. Este tipo es de mis jugadores de fútbol favoritos desde mucho tiempo, y aparte leal un tipo este, no solo leal como persona, sino en la cancha. El tipo siempre procuró a las figuras con las que él ha jugado uh -huh. o no ha jugado, porque las reconoce. Trató en los partidos que se toparon, ir y felicitarlos. Este, ojalá tuviéramos muchos Modric. Wey. Sencillez, ¿no? ¿Qué? Y luego, al final, dentro de los festejos, cada uno de los jugadores, Lacho, no sé si te tocó ver esa imagen, haciendo fila, son una fila, para tomarse la foto. Estaba Modric, así llegaba uno foto y lo el que sigue con todos sus compañeros de equipo claro o sea, lo que ahí te das cuenta lo que representa esta figura para el resto de sus compañeros claro. para el equipo no, ¿no? Pues, esa historia debe ser eh, yo creo el jugador más importante que ha tenido croacia en la historia sí, ¿no? y pues veíamos también ahí en las imágenes obviamente el festejo de croacia pero también la eliminación de, de brasil que pues era una candidata fuerte al título y que sorpresivamente se van penales ¿Qué? contra los croatas precisamente. Qué duro, ¿no? que duro es el tema. Mira, ahí está las dos caras. Hasta hay una línea ahí que parece que marca, de este lado son los felices, de sí. este lado los tristes. Es, esa imagen Eso. es espectacular para todos aquellos detractores de Neymar, el muchacho en uno de sus peores momentos en su carrera. Se tragó el, el, la tristeza sí. y fue y felicitó al hijo de Modri. Sí. Y mira ya al fondo los brasileños llorando, los croatas celebrando, de esas cosas que tiene el, el deporte, fútbol, ¿no? ¿no? El fútbol, ¿no? Que las que dos caras, uno tiene que ganar, otro tiene que perder. ¿no? Y así es, y, y, y lo bueno de todo esto es que tú sabes cuando estás adentro, el jugador sabe cuando está adentro, pues tienes, nomás hay esas dos opciones. ¿no? Uh -huh. Y esto que sigue me dio tristeza, ver a, a ver. Cristiano Ronaldo, una leyenda terminar de esta manera. Lacho. Lo de Cristiano Ronaldo a mí también, fíjate que Mira, yo... se aguantó, Sí. En la cancha de no llorar, hasta, hasta nomás que... entró al túnel del vestidor y fue un baño de lágrimas. Yo, yo, la verdad, me encantó lo que pasó con Marruecos, de verdad. Sí. Mucho, mucho. Creo que es refrescante para el fútbol, pero lo de Cristiano Ronaldo yo creo que merecía. <risa> a ver la mano, a ver, para ver. ¿Dónde para está, ahí, para está esa mano? ¿Dónde está la mano? ¿Qué no le están picando? ¿Qué ¿Quién? Están... Esa Cara la pusiste el hacho cuando nuestra jefa nos dijo: Pues hay que buscar talento femenino para sí. el programa, y así pusiste la cara, más o menos. Pues, ¿cómo no, güey? Así. ¿eh? <risa> Oye, este. Increíble lo, lo, lo de Marruecos, refrescante para el fútbol, ¿no? Sí, eh, siempre es bueno ver eh, un equipo nuevo, un hombre nuevo dentro de, de las potencias, ¿no? Porque Fíjate, siempre. con lo mismo también. Marruecos era un poco, chiquito. ¿no? La última vez, si mal no recuerdo, que estuvo en Copa del Mundo fue en el 86. ¿Mm? En México. Y regresa para hacer historia. Y, y regresa para hacer historia, pero fíjate. Tiene broncas con, con, con España. Sí. Los eliminó. Casados. Tiene broncas con Portugal. Los eliminó. Ay. Le faltó Francia nada más. Nada más. Y pero para echar a Francia era no, complicado. Ay, sí, y en cuanto a, a el tema de, de, de cómo. cómo ha ido creciendo nuestro fútbol en cuanto a Copa del Mundo, que hoy, por ejemplo, para mí es sorpresivo el crecimiento tan importante que ha tenido, por ejemplo, Marruecos. Que hoy seguramente debe haber, no muchos, pero tres o cuatro de los jugadores seguramente los van a escautear para Europa y seguramente debe haber uno o dos que ya los tienen por ahí, ¿no? Muy probablemente, sí, ¿no? Pero, pero es bueno ver en una Copa del Mundo también que se abran esas puertas. Y ojalá que mantengan ese nivel, que refuercen y que vuelva a ser competitiva claro. en, en el siguiente mundial y no sea eh, una casualidad dentro del fútbol, ¿no? Y también, bueno, pues lo de Francia, antes de, de, de la tristeza de perder la final, pues hubo. Mucha felicidad, donde pasan a la, a la final el equipo francés. Esta imagen que fue previa cuando eliminan a Inglaterra, donde pues se ve a. Muy emocionado, sea, <risa> <risa> ¿no? Extasiado. Sí, muy. ¿Qué? que son compañeros, eh, Hakimi y Mbappé son compañeros en el en, Paris Saint-Germain, se llevan de piquete de ombligo, se llevan genial, entonces pues uno terminó eliminado, va Mbappé y le dice a ver tienes que sentirte orgulloso de lo que conseguiste con tu selección, y lo empieza ahí, de hecho hay una foto en el túnel donde están los dos sentados en el piso, ahí platicando ya más relajados, más tranquilos, sí. pero ahí Mbappé va a, a consolar a Hakimi, lo levanta, le dice ponte de pie, porque lo que has logrado es historia pura para tu país. Increíble, ¿no? Increíble que, que con lo joven que es eh, Mbappé Ajá. tenga la capacidad para poder razonar eso y con un compañero. Eso, eso es importantísimo y, y es parte de la esencia del fútbol. sí Y sabes una cosa, por ejemplo, ahí estás estás hablando, eh, Lacho, de Mbappé como un tipo que sabe claro. perder y sabe ganar. O sea, sí, también sí, sí. hay que tener altura al momento de ganar, cosa que no tienen algunos argentinos, Sí. La neta. De acuerdo. O sea, lo del Dibu que agarra, el, no, no, no, no eso, grotesco. Eh, Ahí terminó por, por caerme lo peor posible. ¿eh? Y además, yo sigo pensando que debería de, de tener una sanción. Ojalá. Porque, porque esto es un premio oficial de la FIFA, uh -huh. de la Copa del Mundo. O sea, no es un torneo... Sí, el guante de oro, ¿no? Ajá. El mejor portero. Pues imagínate, el muchacho no midió. Sí entiendo también esta necesidad y esta presión, porque Argentina... Ha sido protagonista, pero ya necesitaba una Copa del Mundo. Por muchas cosas. Por el tema de Messi, de hacerlo campeón del mundo, porque Argentina requiere tener un ídolo vivo todavía. Sí. Este y, y por otro lado, lo que, lo que puede significar en cuanto al el mensaje, que es la otra parte, la parte negativa, el mensaje que estás mandando... Con ese tipo de cosas el muchacho no le entendió. el ir a burlarse claro, de Mbappé. están viendo miles de, de no, niños. No, va, va y se burla de Mbappé. Pues, si te metió tres goles, sí. güey. Te zumbó tres. O sea, pero bueno, es parte del fútbol. no Y lo, es, y lo vimos con Argentina desde que eliminaron a, a Holanda con el pase a la final de Argentina... Que también por ahí hubo mucho detrás de... de no, no no conocemos todo el contexto porque va Messi y se burla de Bangal Ahí vemos también, mira, ahí está la de Bangal que Edgar David se queda ahí viendo como que, ¿qué onda? Sí. ¿Qué está pasando? Y mira los argentinos ahí burlarse de los holandeses que están tristes, llorando la, eliminator, la eliminación y ellos festejándoles pues, en la cara. Mira, te voy a decir una cosa. Me gusta la parte donde Messi saca la casta porque es un tipo que siempre ha sido muy callado, le aplaudan. O, o, o, o lo condenen. Uh -huh. Pero como líder, creo que sí es muy importante lo que hace. Y el hacer ese tipo de cosas, tú le estás faltando al respeto a un técnico. El técnico jerárquicamente está por encima del jugador. Sí. Entonces, ya, ya estás desparramando el tepache. Que se supone que es uh -huh. algo también, o sea. Tratando de entender el concepto y que lo explicaban, el contexto, perdón, y que lo explicaban, es porque ya había un roce eh, por declaraciones de Bangal, donde le había tirado a Riquelme, que Riquelme es el del el, el festejo original sí. que le hace así de las orejas de Topolillo, y, eh, y, y de Messi, ¿no? Que era un jugador que, que individualmente brilla, pero colectivamente no es lo que se espera. ¿Y eso es mentira? Pues son puntos de vista. ¿Pero para ti es mentira? Para mí no. Yo te estoy de acuerdo en eso. Pero, pero no te enganches, güey. No, no, no, no. Demuéstralo. Y Exacto. Pronto, no tienes que ir a burlarte. O sea Por ejemplo, si yo sé que el Lacho está hablando mal de mí, ¡Ay, pinche Rafa, no vale madre. ¿Sabes qué? Ya te caí la boca, güey. No necesito de venir y decirte, ¿qué decía claro, Lacho? Pues con actos. Ándale, toma, güey. Con o sea, actos. Qué, ya pero, te callé la boca. Pero la calentura en mismo. la cancha, güey, multiplica las cosas. Las hace más grandes. Y yo creo que Messi, en, es, en ese detalle, siempre se había mantenido Al muy margen. a la altura. Sí. Al margen y bien a la altura. Entonces... Pues el muchacho tendrá que seguir aprendiendo ahora que lo disfrute, porque ya le va a tocar una etapa muy diferente. Donde se puedan burlar de él ahora, Ajá. que ya no sea lo mismo. Por lo claro. pronto, pues fue campeón, Argentina campeón, y la imagen que todo mundo soñábamos ver, que todo mundo quería ver, sobre todo los argentinos, era Messi levantando al trofeo, y pues levantándolo en hombros también, porque Oye. a fin de cuentas... Y huevados para héroe. ponerle la capita esa, ¿verdad? Sí, los cataríes a fuerza querían ponerle su, su vestimenta, ¿no? Sí. Y esa foto, mira. Igual que Maradona. Como Maradona. Pero mira Messi, ni, ni a Antonella la, la besa de esa manera, como no, la copa, po, no. ¿eh? No, no. Ni po. a su esposa. Mira ahí, le, entre el presidente catarí sí. y Yanín Fantino, pues tratando de ponerle el atuendo ese, ¿no? Que entiendo que, que, el, que el jefazo ese es el que... El que puso de los billetes, el billetuco. El sí. que compró la copa para Ese llevarla para allá. Ese merengue. <ríe> y pues ahí los argentinos, comparando no eh, a Maradona, 36 años después, viene claro. Messi a levantar otro título. Y qué curioso, sí. la chocada, aproximadamente 30 años, o sea, tres décadas, viene una figura argentina a, sí. a, a, a consolidarse, a consagrarse. Di Estefano primero, luego 25, 30 años después Maradona, 30, 35 años después viene Messi. Messi. Y a ver quién es el siguiente generación de eh, es, años. Ese ¿no? va a estar cañón. ¿Quién va a llegar? Pues no creo. Argentina saca buenos sí, jugadores, sí, sí. ¿no? Pero, Pero a esta a altura, a este nivel. No, y además, en, en esta generación, no hay uno que digamos, este es el que va a estar. No, el... no hay. Probablemente el próximo, el próximo Maradona, el próximo Messi, el próximo Di Stefano de Argentina, probablemente todavía ni nace. Tal vez. Todavía no nace. Sí, ¿no? Va a ser complicado. Va a ser muy complicado. Ojalá que cuando nazca y tenga noción de hacer fútbol, no le vengan las presiones que a otros grandes jugadores de la historia, si siempre fueron presionados, porque esa parte, Rafa, también está bien jodida, porque, ah, tú eres el mejor, tú tienes que hacer que gane la selección, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Y, espérame, güey, pues si jugamos once en la cancha, güey, y tenemos otros y cinco se los seis... come esa presión. Sí, Hay algunos sí. que les gusta, es lata que dice, a mí, yo soy aquí el rey, sí, sí. y sí, yo puedo con todo, y soy mejor que este, y soy mejor que... Lo disfrutan, la presión, algunos otros no tanto, ¿no? Ahí está. ¿Te gustó el Mundial? Sí. Términos generales, sí. sí. Sí, sí me gustó en términos generales. Creo que hay algunos partidos muy buenos, muy interesantes, de esos, de esos que los grabas y, los, muchas quieres, y los quieres volver a, a ver. Y hay otros que no son tan buenos, pero no están para desecharlos y echarlos a la basura. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, fue una muy buena Copa del Mundo. Sí tengo que manifestar que en lo personal no me gustan las formas en que se gestó esta Copa del Mundo, porque finalmente, de una u otra forma, Rafa, tienen muchos años haciendo esto igual que yo. Y, y estamos haciendo esto durante tantos años porque estamos enamorados de esto. Uh -huh. Entonces sí tengo cierto celo de cómo se hacen las cosas. Y creo que el, el tener que vender una copa del mundo a mí no me gustó tanto, ni tampoco creo, con todo respeto para los catarís, que haya sido la mejor plaza para hacer una copa del mundo. No, pues es que no lo era. O sea, desde el hecho de que cambias de verano a invierno, pues ahí ya, ya dices, a ver como cuáles son las razones lógicas del por qué Qatar ganó esa candidatura para ser la sede. O sea, ¿por qué? No, es que Qatar tiene una infraestructura. Tampoco, o sea, si tiene edificios y todo, pero infraestructura para jugar fútbol no la tiene. Tuvieron que armar un estadio que ya lo lo demolieron, o sea, lo armaron como si fueran piezas de Lego Así, ta, ta, ya lo tenemos, juegan sus partidos, ya acabaron. Sí, órale, para desarmarlo, ta, ta, ta, y ya... Sí, ¿no? y, y muchas cosas que pasaron que a lo mejor no no nos incumben tanto a nosotros, pero en la construcción de esos estadios murió mucha mucha, mucha gente. gente, gente pobre. En, sí, que eran prácticamente de los tenían como esclavos. Como ¿no? esclavos, exactamente. Entonces son cosas que finalmente, digo, no somos defensores de todas las cosas, pero en lo personal... No, pero estamos analizando... Sí. Todo lo, la problemática que surgió alrededor, tuvo alrededor de, sí. de De, de haber, vendido, o esa de haber vendido ese sede, ¿no? Sí, sí, sí. Fue realmente lamentable. Y lo triste es que se supone que, que Joseph Blatter tendrá que ser juzgado y todo esto. No va a pasar. No. Como no pasó con la, con la gente de. de la CONCACAF, por ejemplo, con uh -huh. todo el despapay que traían. No, no va a pasar. Pero, pero sí es triste porque es algo, aunque parezca extraño y, y le haga ruido a muchos, pero tu jale, mi jale, el de todos. O sea, todos, todos aportamos a que esto crezca y que llegue a donde nosotros queremos y nuestras críticas van de la mano de lo que nosotros creemos que puede ayudar a que sea mejor, ¿no? No, y que, y que te ves afectado también. O sea, ¿Sí? esa decisión de vender el, la sede a Qatar, pues se, se ve afectado todo el mundo. Y dices, ah ¿cómo? No te sientes tan importante. No, claro. La prensa, ya ves, el, el, el, el cronista deportivo este que falleció allá, que sí. dice que fue por causas naturales pero qué curioso que un partido antes había querido traer la camiseta de la comunidad LGBT y después resulta que se murió y el hermano dice que hay, hay cosas que, que son turbias. Eh, en, en el simple hecho, en la cobertura, te limitaron a los periodistas que fueron, los limitaron a muchas cosas, sí. los aficionados que fueron, que si no les van a vender cerveza, que si sí les iban a vender, que si no pueden tomar fotos eh, así no. al, al aire libre porque estás infringiendo un reglamento, que si las mujeres, aunque vengan de visitas, son extranjeras, no pueden venir con escotas, que al final de cuentas, pues ya ves a la croata que le valió Mauser sí. y en el estadio, y los mexicanos haciendo de las suyas. Y, y a fin de cuentas creo que no hubo detenidos tampoco. No, o al menos Entonces, que, como nos, que, como que no que, hubo que no nos hayamos dado cuenta. Que hayan dicho, ¿verdad? a fin de cuentas creo que más que los aficionados que fueron a adaptarse a la, a la cultura y a las leyes de Croacia de Qatar creo que fue al revés. Los cataríes tuvieron que a, a adaptarse, a adaptarse un poco... A la cultura prácticamente global, ¿no? Porque pues, normalmente, pues argentinos, brasileños, españoles, franceses, pues tenemos más o menos de, de una todo. misma cultura. Sí. A lo mejor, les, tal vez al paso del tiempo se den cuenta que les salió más caro de lo, que, de lo que pagaron. Pues tal vez. Quién sabe, habrá que ver cuál fue su derrama económica. Y No, y sobre todo yo iría por la parte espiritual de ellos. También les dejaron una... ¿Viste la foto de, de, de cuando iba la croata bajando? ¿Era la croata o era sí, otra aficionada? No era la croata. Que los dos cataristas eran así con el celular y empezaron a grabar. Allá fue y se metió el diablo y ahí subió <risa> papá y y y un despa, Sí, <risa> desparramó mugrero. Pero, pero la realidad de las cosas es esa. Ojalá que no vuelva a pasar. Se supone que ya Infantino trae unos planes completamente diferentes, trae una historia completamente diferente. De hecho, hay una entrevista que le hacen, que anda por ahí en las redes, donde él dice, y, y eso me hace ruido, Dice, le están preguntando, oye, ¿México, Canadá y Estados Unidos? Y él dice, no, México, México. Dice, sí, por eso, pero no, México. Dice, México tiene un estadio de más de 90 mil personas, de primer nivel, y empieza Ajá. pum, pum, pum, pum. Y empieza a logear por encima de los estadounidenses. Pero qué raro, güey. O Está sea, muy raro, Porque, porque la, la sede principal es Estados Unidos. No, la mayor cantidad de partidos serán en Estados Unidos. Sí, es Acá, la sede acá creo que en México será uno o dos, creo. No, son nueve partidos. ¿Nueve partidos? Tres en, no, son diez, cuatro en Ciudad de México, tres en Guadalajara y tres en Monterrey. Es pues muy poco. Y se hecho. O sea, vaya, finalmente, localmente hablando, es poco. Uh -huh. Entonces... Está raro, pero le echó flores a, a México por encima de los demás, ¿eh? cuando el dueño realmente del mundial es Estados Unidos. Que México va a pasar a ser historia también por ser sede eh, por tercera vez. Sí. Tres veces sede sí. de un mundial, México. En el 70, en el 86 y ahora en este del 2026. Eso sí nos sale muy 96. bien, güey, hacer fiestas. Pero, no, pero, pero ganar, de... ganar eh, copas mundiales o de periodo de otro tipo, pues no. No, no, no. Se, no se nos da. Pues a ver sí. si de ahora que se caen en casa podemos de perdido avanzar a cuartos de final. Wey. Pues en, este, en esta no, no llegamos ni a donde normalmente no. llegábamos. Grupos. No aspirábamos. Nos quedamos donde en güey. Sí, sí. Lamentable. Está muy jodido. Lo que va a seguir, y seguramente le decimos a la gente y los invitamos a que estén al pendiente porque vamos a seguir hablando, uh -huh. a lo mejor ya no de Copa del Mundo, pero sí, por ejemplo, del proceso. Cómo refregados, güey. Tienes a John De Luis encargado del tema del la próxima Copa del Mundo cuando el canijo güey, fracasó en todo lo que fue la Comisión de Selecciones Nacionales, con, con denuncias de, de, de violaciones, en, la, en el femenil también, tuvieron que borrar todo, güey. De nuevo sí, ¿des des un mugrero y, y lo tierrito Exacto. encima para tapar todo. Está y... bien cabrón. Acabo de ver <coughs> el, el programa este de los, de los maestros, ¿se le llama? Ajá, los maestros. De, de ahí de Televisa. Y, y lo, lo estaba viendo y dicen... Ah, y estaba este Torrado. Uh -huh. Así. Asustado. No, hombre, no quería que le preguntaran ni madre, güey, porque fue uno de los artífices sí, de que eso. Güey. Que Torrado renunció. O sea, él tuvo la dignidad de que la, la ando regando, la estoy cajeteando, yo Pero, anuncio, pero renunció después de que ya la había cajeteado bien no, gacho, eso. güey. Pero, por ejemplo, ¿por qué no hizo lo mismo John de Luisa? No, porque... Torrado tuvo la dignidad de por ¿sí ¿sabes qué? Yo, yo lo de Torrado ya, lo veo. Ya la cajetié, ya me yo me lo de Torrado lo veo como inteligente. ¿Por qué? Porque se está saliendo del mugrero. Uh -huh. Entonces ya, ya no, no me cuentes. Uh -huh. Pero por otro lado, lo, lo de guión de Luisa es. Yo, yo siempre he discutido esto. Al final, ¿por qué nos hacemos güeyes? Si el fútbol de nuestro país, con todas las historias que me quieran contar, sabemos quién las maneja. Uh -huh. Y no son. No son los de otras empresas, no. Es la empresa que siempre ha manejado el fútbol. Siempre futbol. ha estado detrás del fútbol mexicano. Y no va a cambiar, güey. No lo va a soltar ese hueso, güey. Pues, si tú estuvieras ahí arriba sentado, ¿tú lo soltarías? No, pues por supuesto que no. Entonces, con no todo va... el dinero que se mueve. Entonces no va a pasar. Tristemente no va a pasar. Uh -huh. Tendrían que venir nuevas generaciones con nuevas ideas y cosas así, pero no va a pasar. Y que para el 2026, quién sabe qué tanto vaya a cambiar el mundo, Lacho. Porque también ahorita, pues sí. por ejemplo, las redes sociales son fuertes. Para el 2026, qué tan fuerte va a ser. Me decía nuestra productora Sandra, Sandra, ¿qué era lo que me comentabas el programa pasado que habías visto de un reportaje que iba a cambiar, eh, eh, el, que iba a venir cosas eh, nuevas para el 2026? O sea, va, va a haber otro tipo de, de, de manejos también, o de forma figura, de la forma de comunicar, la forma de comunicar. O sea, son cosas que que, las, sí, eh, que ya lo van a ver como un negocio. Sí. Siempre lo han visto como un negocio, pero ahora con con otro tipo de, de modelo de negocio. ¿no? Ya. Yeah. <coughs> con más cámaras, de, de todo tipo, ¿no? La verdad es que nos esperan cosas interesantes en sí, el 2026. No. Y sobre todo porque detrás de este está Estados Unidos, que pues en tecnología, en infraestructura, en cultura, en idioma, pues es líder en todo. Sí, ¿no? ¿no? y a ver si se confirma porque está muy fuerte el rumor de que el técnico de la selección estadounidense para la próxima Copa del Mundo, de la Copa del Mundo que viene, podría ser Pep Guardiola. Imagínate. No. Van por todo. Wey. Sí, no, no, no, O sea, no vamos a existir, güey. No vamos a existir. Van por todo. Yo ya estoy estudiando inglés de madre, güey, porque crean que soy gringo. No, pues nomás te, te falta ponerte, ponerte talquito o algo en, eh, en la piel, ¿verdad? Yes. <risa> I know. Chico no. ¡Vámonos! Nacho. La verdad es que el mundial, el mundial dejó cosas interesantes, dejó cosas importantes, partidos con resultados sorpresivos y al final de cuentas el campeón terminó siendo el que todo mundo esperábamos que fuera, que es Argentina. La final fue contra Francia, otro que era contendiente al título y nos deja gratos... Eh, momentos, también momentos a lo mejor no tan buenos, pero a fin de cuentas un mundial siempre se disfruta Sí, siempre se disfruta, creo que fue un gran mundial con todas las vicisitudes este, confabulatorias y todo este rollo, al final nos sigue dando para poder platicar y seguir sacando información de cosas que pudieron haber pasado en la Copa del Mundo y que si sale algo así extraño, se lo vamos a estar platicando acá así que los invitamos para que estén al pendiente ya lo saben, las pelotas en la mesa en la mesa. compartan Ahí comentarios, sus comentarios, comentarios. No se queden con nada, ustedes denle. No tenemos censura, Pues No tenemos censura, güey. Pues no. Y que nos tiren hate, y les contestamos ¿Qué? con censura. un también. amigo, no te, no te estoy censurando. Nada más, no te voy a contestar. Ah, bueno, no, está jodido el perro. <risa> no, pues qué mala onda. Vámonos, tío. Vámonos, nos vamos. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo participando con nosotros. Gracias por estar compartiendo nuestra transmisión. Compartan, compartan, compartan. Mientras más compartamos, mejores cosas vienen para ustedes porque estamos preparando. A toda la gente que esté participando con nosotros que puedan tener la oportunidad de ganarse cosas con nosotros. Y además viene un... No, hombre, el proyecto que... ¡Está, güey! No, ¡Hombre! Es más, va a haber casting. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¡Gracias! Páselo bien!